Dolores del Río, actriz mexicana. Dolores Asunción López Negret, nació el 3 de agosto de 1905 en Durango, México. Sus padres fueron Jesús Leonardo Asúnsulo, prominente ganadero y gerente bancario, y Antonia López Negret, distinguida dama de la alta sociedad, cuyo linaje descendía directamente a España y la nobleza virreinal. Era nieta de Felipe López Negret, manzanera, propietario de la Hacienda Santa Lucía, en Durango. Sus padres pertenecían a la aristocracia mexicana, característica del porfiriato. Por vía materna, Dolores era prima de Ramón Navarro, uno de los galanes del cine mudo de Hollywood. El director de cine mexicano, Julio Bracho, y su hermana, la actriz Andrea Palma. Por vía paterna, Dolores también era prima del escultor Ignacio Asunzolo y de la modelo artística y activista social María Asunzolo. El curso de la vida de la familia Dolores fue tranquilo. Justo hasta el estallido de la Revolución Mexicana, 1910-1921, suceso que vino a alterar el destino de la familia, dada la condición socioeconómica de la misma, por lo que tuvo que disolverse para evitar la violencia persecución que se dio en aquellos años en contra de la gente de clase acomodada por las tropas del general Francisco Villa. Don Jesús emigró a los Estados Unidos. Flores y su madre huyeron en un tren disfrazadas como campesinas a la Ciudad de México. En 1912 la familia Asúnsulo se reunió en la Ciudad de México. Habían logrado mantener su estatus social y vivían bajo el amparo de Don Francisco. Madero, que era primo de Doña Antonia. La familia habitó una casa en la calle Berlín, en la Colonia Juárez. Comenzó su carrera cinematográfica en 1925 en Hollywood. Durante su etapa en el cine estadounidense, Dolores llegó a ser considerada la versión femenina de Rodolfo Valentino, una Latin lover femenina. Tras la aparición del cine sonoro, la actriz participó en una serie de cintas exitosas como Ave del Paraíso 1932, Volando a Río 1933, Aname Penny 1934 y Journey into 1943. Cuando su carrera en Hollywood comenzó a declinar a principios de los años 40, Dolores decidió regresar a México. E incorporarse a la industria fílmica de su país natal, que en ese momento estaba en su apogeo. Cuando Dolores regresó a su país natal en 1943, se convirtió en una de las promotoras y principales figuras femeninas de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Las cintas Flor Silvestre, 1943, María Candelaria, 1943, Las Abandonadas, 1944, Ugambilia 1944 y La Malquerida 1949, son consideradas obras maestras que ayudaron a, a impulsar la cinematografía mexicana alrededor del mundo. Durante el resto de la década de 1940 y a lo largo de la década de 1950, la actriz se mantuvo activa en el cine mexicano, aunque actuó también en Argentina y España. En 1960, Dolores regresó a Hollywood durante los próximos años, alternó su trabajo en el cine entre México y los Estados Unidos. Entre finales de los años 1950 y principios de los años 1970, la actriz desarrolló una exitosa carrera teatral en México y apareció en algunas series de televisión estadounidenses. Su último trabajo profesional como actriz lo realizó en 1978. Tras un periodo de retiro y el deterioro de su salud, Dolores falleció en 1983 a los 78 años de edad. Dolores del Río es una figura mítica del espectáculo en Latinoamérica y representación por excelencia del rostro femenino de México en el mundo entero. Desde la época de los 60, Dolores comenzó a experimentar complicaciones con la artritis. En 1978 le es diagnosticada osteomielitis. En 1981 se le diagnostica hepatitis B como consecuencia de una inyección de vitaminas contaminadas. Hacia el año 1983 comenzó a experimentar problemas de salud y es trasladada a la ciudad de Newport Beach, California, donde muere un 11 de abril a la edad de 78 años. Su muerte le permite dar el paso consagratorio en la historia de la cinematografía. Un día después de que sus cenizas llegaron a México, fueron trasladadas a la Estancia Infantil, donde se le rindió un homenaje. Su memoria se venera en la estancia con un busto colocado en sus instalaciones, como un tributo más a la venerada Dolores. Originalmente, sus restos fueron depositados en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Curiosamente, el día de su muerte había recibido una invitación para aparecer en la próxima entrega del premio Oscar de la Academia Americana.